Así lo informó el encargado de actos musicales del Cabildo en este municipio, Roberto Bretón, quien explicó que en caso de retomarse el próximo año, cambiarán los horarios de presentación. Sí, eh, nosotros eh, estamos planeando que los conciertos se hagan los domingos a partir de las cuatro y media a 6, porque a una condicionante que la... Delincuencia que arropa la ciudad no permite que un músico eh, salga a las diez y media de la noche después de concierto porque eh, lo pueden atracar, le pueden quitar los instrumentos. Eh, además de eso, eh, no tiene la facilidad para trasladarse de, del parque a su casa torno al salario que reciben los músicos consideró necesario el aumento del mismo bueno eh, nosotros esperamos que en este año se haga un aumento de salario a los músicos porque tres mil pesos no permite eh, realmente eh, un músico trasladarse a ningún sitio y no le permite vivir tampoco joan cordero ntn su noticiero regional